Ahora ahí también poniendo para, para poder decirte No estoy escuchando, no estoy escuchando Leon para el Twitch. a mí, a, bueno, problemas técnicos, como siempre. ¿Cómo andan Vamos, sí, sí, claramente. Uff, te hago, no sé, 35 temporadas de 28 capítulos. <risa> ahí, <risa> ahí estoy hablando, creo que se me escucha porque sí, se A ver, ahí, ahí sí, reviso. Sí, ahí se te escucha, ahí se te escucha. Hola, ¿A sí, ¿A Sí, nosotros también, a nosotros Ahí va. Bien, bien, bien. No no no, era una huevada. Un poco por de la música, bueno, bárbaro. de fondo. Y la bajé. Bien. Vamos a darle hasta el minuto 3 4, ¿les parece? Y arrancamos una. con todas. Bueno, entonces conté una huevada, pero súper rápido. Dale, dale. Estoy teniendo muchos problemas para poner una clave de 11 caracteres, que es la que define el teléfono para pasarle Wi-Fi al iPad para poder tener el chat de Twitch. Eh, me siento una señora mayor. Y esto lo que me llevó a recordar es el grupo de Facebook Publidonias. Oh, no lo conozco. Si no son parte de eso, por favor háganse el favor. Anotado. con Z en Facebook es un grupo donde todos los integrantes pretenden ser señoras mayores usando Facebook. Suena es una bien. de las pocas cosas que me da vida. Todo en mayúsculas. Saludos a Nora. Enviar como si usas. O si usando el de voz a texto es excelente. Bueno. Yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Tenemos bastante gente. Sí, ¿no? Vamos. Sí, sí. Bueno, También. bienvenidos al podcast número 3 de En la Barra de la Taberna. Hoy nos acompañan Damián de la escuelita de Rol y Razu de Razu Rol. Chicos, muchísimas gracias por Hola. venir. Son geniales. Si quieren, por ah, favor, preséntense ustedes. Gracias por la invitación. ¿Vos primero Dami? Ok, con lo que me, con lo que no me gusta hacer el centro de atención, por favor. <risa> ¿Qué tal? Mi nombre es, es Damián, me dicen Dami, porque es como el diminutivo del nombre. Y armé una cosa rara que se llama Escolita de Rol, que es un servidor dedicado a aprender a jugar rol. Así que si quieren aprender a jugar rol jugando, eh, pueden sumarse. Eh, pueden buscarnos en las redes sociales y bla bla bla como escuelita de rol en todos lados, y empezamos a streamear algunas campañas que se juegan adentro de, de escuelita y algunos one shots, y, y eso es como... Es, es, es quien soy, quien me he convertido. Eh, bueno, eh, mi nombre es Razu, eh, bueno, gracias León, León para, perdón, por, por invitarnos. Eh, bueno, les cuento. Mi nombre es Tomás, mi canal es Rasu Roll. Me gusta el nombre de Rasu, fue mi primer personaje En honor a él, el nombre de mi canal Y nada, lo que es mi canal básicamente es mis amigos y yo Que veníamos haciendo esto hace años y Haciéndolo para, para los que quieran vernos, digamos eh, Vía online Así que estamos con las camaritas, todo, trato de hacerlo bonito Y bueno, les invito a, a pasarse como leen ahí en el overlay, hoy vamos a hablar sobre streamear rol Para mí es algo bastante nuevo eh, Yo siento que los chicos tienen más experiencia en esto, así que vamos a tratar de sacar un poco de información Y antes de, de ir a la intro, quiero remarcar algo que sucedió Y es que ambas, ambos invitados os pusieron una sesión de rol por participar hoy en el podcast, así que chicos eso es impresionante. Eh, muchísimas gracias. Ahora no, sí, por favor. <risa> Vamos a la intro y después seguimos... No, perdón, perdón. La primera pregunta, súper importante, casi me olvido. ¿Jugar un rol de mesa antes de streamear? ¿Cuánto tiempo más o menos? Sí. Por favor. Te juro que la pensé. Y no estoy seguro. No sé, no sé si fueron 11 o 12 años. Por ahí anda. Sin contar El rol de foros Soy un Fui y soy un padernido Así que el rol de foros Habrá empezado a los 14 o 13 Tengo 29 horas Rol con daditos 11 o 12 años Claro <risa> ¿Qué pasa ah. tú? Y yo eh, Rol siempre de dados eh, 9 10 años También hay un también tengo, ¿tengo 28 o tengo 29? Bien, ahora sí Ten... vale. <ríe> Qué bajo <ríe> Vamos a pasar la intro y vamos a empezar con todo el resto de las preguntas dale, dale. Ah, ahora sí, sí, sí. Tuvieron la oportunidad de ver la intro, pero oh, está buenísima. Eh, streameando rol. <risa> <risa> eh, antes de, de, de las preguntas que ya tenía planificada, quería preguntarles: ¿Cómo fue la idea para ustedes de empezar a jugar rol por stream? Y, ¿Y cuál desafío tuvieron a nivel inicial? ¿Qué fue lo primero que dijeron? Uy, tengo que aprender esto. Ay. <risa> a ver, eh, pa para mí lo del, lo del stream eh, es que tuve muchas etapas en cuanto a lo que es el streameo. Eh, siempre fui a consumir mucho YouTube, eh, mucho, mucho YouTube. Sigo a YouTubers desde hace más de 10 o 15 años, eh, no particularmente de rol. De hecho, cosas súper alejadas del rol, pero siempre me gustó mucho el hecho de poder documentar las cosas, no, la, la documentación de lo que uno va haciendo para después poder ver más adelante, para poder contrastar, para poder sacar este, cosas adelante, ver mejoras, ver cambios que hubo, porque uno en el día a día, en la cotidianidad, no es muy consciente de estos pequeños cambios y modificaciones que se van dando entonces creo que el primer acercamiento al streaming eh, fue empezar a grabar las sesiones eh, presenciales que tenía de rol para después escucharlas y poder ser consistente con la historia que estaba contando eh, y era tipo el teléfono apoyado en el medio de la mesa mientras todos gritábamos y se corría el teléfono y vibraba y sonaba la música desde el teléfono y no se escuchaba nada o sea <risas> creo que esa es la primera aproximación nefasta eh, y después eh, poco antes de la cuarentena unos meses antes de la cuarentena cuatro o cinco meses antes eh, empecé a jugar eh, a probar jugar rol por eh, por computadora y este nada, había empezado a streamear lol eh, porque, nada, me gusta la validación de la gente que me mira. <risa> Básicamente. No, porque hay que hablar que... De, a ver, el ego es importante. Hay que tenerlo en algún lado. Y la validación de los otros nos da una, for una forma a nuestra personalidad. Así que creo que es importante. <risa> eh, y después, empecé a jugar rol y fue como... hey esto me recopa, me recebe y me redivierte. ¿Por qué no streamearlo? Entonces hubo unas grabaciones. Una primera aproximación de unas mesas muy rancias que estaba mastereando eh, que después murió la campaña que estaba haciendo eh, y después cuando raqué con la escuelita de rol y empezó a ver campañas y además fue como che, esto estaría bueno mostrarlo y grabarlo y si lo hacemos medio profesional porque ya no era yo solo, sino era un grupo de gente, esta Fede, Isa Grico eh, personas que dijeron, hey, Reci. Y se reprendieron con esto y nada, me reayudaron y, y entre todo todos en realidad fue que, que básicamente empezamos a, a construir esto desde la idea de Che, estaría bueno a ver si la pegamos con la crítica del rol y después hubo una rolera y nos pagan un piso en sí. Turquía ¿No? Y así arrancó, hueveando en realidad ¿Pastu? ¿Inconvenientes? Perdón millones. Sí, no, ahora, ahora vamos a entrar en detalle eh, sí, también fue por el hecho de querer ser Critical Role y comprarnos un piso en. No, vale. <risa> Sabes que nosotros también. Y bueno, es que. No, es que... <risa> eh, La onda es que estábamos roleando en mesa, ¿no? Y pasó esto de la pandemia. Eh, con la cuarentena. Y ya no nos podíamos ver. Eh, yo conocía a Roll20 porque estuve en un server de Discord que sé yo, Entonces le, le propuse a los chicos y como. El máster de ese momento no podía, no, no sabía manejar Roll20, empecé a masterar yo y cambiamos de historia, ¿viste? Y nada, estábamos todos al dop, entonces, tres veces por semana, sesión, sesión, y uno de los chicos un día dijo, probemos las cámaras. Probamos las cámaras, funcionaron, y dije, la próxima la streameo. Básicamente, eso. Eh, yo ya venía streameando igual, eh, también, no LOL, ¿pero qué, qué era? Eh, Rocket League. Hearthstone, Hearthstone ah, Y Pokémon, ¿What? Sí, distinto <ríe> y, y, y nada, esto, ya, ya tenía todo el overlay de esas cosas y me había copado Y entramos al rol Y de ahí ya lo, lo dediqué únicamente al rol, a, a mi stream, me gusta más Buenísimo, ahora, eh, en mi caso, cuando empezamos el tema del stream como que ninguno de mi grupo se opuso Todos dijeron, bueno, dale, vamos a aprender esta cosa ¿Les pasó algo similar a ustedes? ¿Diferente tal vez? ¿Alguno de su grupo dijo, ya estoy muy viejo para eso? No, mismo mi, eh, mi, mi, perdón Contesto porque Este grupo que, que venía sucediendo fue como un poco idea de todos ¿Viste? pues nadie, nadie ayudó, pero No <risa> <risa> <Mata de risa> pasa, eh. No, mentira Siempre, siempre ponen todo ellos eh, Pero claro, entonces esto de, del streaming Incluso hizo que todo se ponga más en personaje Que querramos hacerlo mejor Así que nada, eh, estamos agradecidos de, de que haya empezado esta aventura sí, sí. A mí lo que me regularizó fue el tema de las mesas ¿no? eh, Todos vivimos muy lejos el lunes del otro entonces nos jugamos a juntar rol una vez al mes, o mes por medio, y eran tipo sesiones de 9 horas, 12 horas de corrido, que terminábamos todos. ¿Se puede insultar a tu canal? <risa> <risa> que debería haber preguntado. <risa> Está bien. Pero terminábamos re quemados, eh, viste cuando llega un punto en que estás así tirado chorreando baba y decís, pasame la Messi, sí, sí, sí. el casteo Fireball. No, es como ya en un punto de automatismo. Y sí, estás jugando otros juegos, además. Cada uno está, pero en un mundo <risas> completamente diferente. Estar en personaje no existe. O sea, el metajuego dejó. Estamos jugando en metajuego, básicamente. Claro. Eh, y cuando empezamos a jugar online, eh, era como, bueno, una vez por semana, tres horitas, cuatro horitas. Y fueras todas las semanas, eso fue súper importante, donde mejoró muchísimo la regularidad, porque, es yo, yo, para poder juntarme con los pibes y tenía que tomarme dos bondis y hacer dos horas y media de viaje. Y de a... la vuelta. Claro, la vuelta después de 12 horas, a los gritos. Imagínate, ¿no? Y así todo es, es como había peces que nada, súper complejo, ¿no? La distancia y más. Así que nada, para mí el rol online fue, fue la, la salvación Me encanta que, que sus grupos dijeron Sí, vamos, dale, porque queremos jugar rol con ustedes Y vamos a lograrlo de alguna manera, como sea Eso es buenísimo sí. Es un comentario sí. que recibí bastante Muchos grupos que se desarmaron porque no querían hacer esta parte eh. Muchísima gente, muchísima gente eh. Con el segundo grupo que, que iba a armar yo Va, eh, que ahora estamos jugando lo, los miércoles justamente eh, Había una persona La invité y no estaba enterado Que, que era para rolear Para streamear uh -huh. y Al día siguiente, al día anterior le pido La que tenga la cámara lista Que se yo, por si acaso No se ha llevado, me dijo por qué la cámara bla, bla, bla. Así que tuve eh, Asnea, que es el jugador que conseguí Lo conseguí el mismo día Menos pues, mal claro. Porque wow. Sí, no, hay gente que no quiere, claramente Está bien, su sí. Ahora una pregunta un poco Ya más metiéndonos en el stream ¿Qué les hubiera gustado saber Antes de streamear? A mí, a mí una cantidad infinita de cosas Por ejemplo, configurar un overlay <ríe> O la sí. mágica ¿Pero a ustedes hay algo que Que les hubiera gustado saber de principio? No Yo, eh, también Lo del overlay, digamos eh... <ríe> Me hubiera gustado meterle a la edición de video también, eh, un par de cosas para hacer detalles o estar más enterado de todo. La verdad que, que tuve que trabajar muy sobre la marcha y, y nada, con lo perfeccionista que, que soy con esto, eh, me jugó en contra. Pero la verdad que lo, lo aprendí, lo estoy aprendiendo y está re bueno. Así que no, no faltó, digamos. Yo no tuve problemas justamente porque estoy en el polo opuesto que Razu. Yo no soy un, perfe un perfeccionista, soy el mahomenista. No, que para mí, o sea, si sí anda, anda. Es claro. <risa> es como, a ver, no. Se escucha, más o menos. Piola, <risa> se ve un toque re bien. Y después todo el resto es simplemente ir mejorando. Si si se ponen a, a, a ver No sé, en el canal de YouTube Las primeras sesiones que se grabaron ¡Ay, por favor! ¡Eran un horror! ¡Eran un desastre! Los volúmenes estaban todos re mal Todos los micrófonos tenían ruido las No había cámaras en un principio Porque, ¿qué es eso? ¡Brujería! Es como eso fue se, La idea fue surgiendo más adelante ¿Qué es un overlay? O sea, era como Creo que el primer overlay que hubo no sé ni quién se creo que fue a fe de que se le ocurrió eh, 10 o 15 minutos antes del primer stream. Y fue como, bueno, a ver, pará, abro Photoshop, tra, tra, tra, pumba, y viaja, ¿no? Eh, y creo que, esa es la, creo que esa es la magia de, de tener las cosas. Eh, ¿Cómo es esto? Registradas, ¿no? Si vos te pones que no lo hace nadie y que toque nunca lo va a hacer nadie pero si vos te pones a ver, por ejemplo la campaña que hicimos que es de Tinchos y Milipiris que es de Monsters of the Week uh -huh. eh, ves Arrimos. el primer capítulo y ves el ¿Tú? último ves una, una gran evolución en todo, en el aspecto técnico en la narrativa, en la interpretación de personajes, en un montón de situaciones diferentes entonces, creo que no importa cuán perfeccionista seas nunca vas a tener todo de antemano es imposible. Siempre algo va a fallar. Uy, se me murió la cámara. Re fuerte. Ah, justo cuando sí. estabas diciendo que puede fallar, así que... <risa> exacto. exacto. <risa> ven, esa, ven ese manchón verde. Bueno, eso define mi vida. Eh... <risa> bueno, <risa> eh, me encanta. Creo Entonces, que... Sí. Esto, esto es importante porque... Eh, otra de las cosas que con las cuales se me acercó la gente del tema del stream era... Decime todo lo que necesito para estremear. Y, y la verdad que lo básico es muy poco. Y todo lo demás es una gran decoración que se le puede agregar. Y siempre es útil y queda lindo. Pero está bueno tener estos dos polos, digamos. De que, de que uno mucho mucho más al detalle. Y otro, otro vamos a ver qué sale. Es medio una plastilina y hay que darle forma. Así que, genial. Eh. Y, y esto me lleva a lo siguiente. Es... Cuando empezaron a, a streamear ¿Qué fue lo que más les sorprendió del stream? A, a, a mí fue escucharme hablar, ¿no? Porque rara vez lo hago <ríe> eh, Estar en cámara y esas cosas, ¿no? Eh, verme, verme realmente dirigir... Nunca lo hice, Nun, nunca me había puesto una claro. cámara Entonces fue El una gran sorpresa Está muy bien eh, Del stream en general, o sea del verme a mí en el stream O, o del stream de hacer stream eh, No entiendo bien la pregunta No, como, como te parezca a vos a Que fue <risa> algo que te sorprendió durante el stream? O de la actividad de streamear Rol. ¿no? Bueno, Principalmente. claro A mí el stream me ayudó mucho a A ponerle pilas A algo que, que me gusta y, y es algo Yo tengo un laburo que la verdad que no me gusta hacerlo Entonces entiendo. El, el hecho de, de tener este hobby Este el hecho de, de concentrarme en algo y que sea visible, que sea posible, que, que guste o no, pero recibir críticas si quieres. Eh, es algo que aprendí, aprendí... Nada, le descubrí este toque a la vida que me está gustando mucho. Okay. Sí, es muy, muy romántico, igual. Está bien, hay, hay que agradecer. Sí. Me perdí ah. un toque en los comentarios. Eh, toda la gente que está interactuando Ey, re sí. <risa> Hay, un este... <risa> Hay un montón de gente Hay ¡Ah! ¡Ah! un montón de gente Esto Esto es lo que más me llamó la atención Que gente quiere escucharme Que algo que yo estoy haciendo Por el mero hecho de hacerlo Porque disfruto hacerlo Haya gente que lo comparta Eso es algo que me cripió Una bocha Porque... Es, es así, es como estoy compartiendo con gente que no conozco, o estoy compartiendo con amigos y me estoy divirtiendo, o sea, estoy viendo algo privado, ¿no? Estoy viendo prácticamente un uno a uno con, con las otras personas, y hay gente que lo está mirando, y está comentando, y, y lo sigue y puede interactuar. Entonces, es, es algo muy loco, esto de compartir la, la, el vínculo, la, la esencia privado directa que se tiene con la otra persona, que la gente le importe <risa> o por chusma, o para bardear pero no importa, hay gente que está ahí como sí. eh, Capitán Bardo claro que está Capitán en todos Bardo lados. siempre está está en, está en todos lados. lados, siempre te tira alguna que vos decís, capo, ¿qué onda? Pero sí, no, está con está el está Team Shorty también, está siempre <risa> eso es re loco bueno, me voy a saltar una pregunta pero es es un tema súper importante de la audiencia. Y voy a aclarar algo. No es que estoy ignorando las preguntas ahí. Voy a dejar un espacio al final para, para leer algunas y, y presentarse a los chicos, pero eh, quería seguir charlando del tema. ¿Cómo sienten ustedes la audiencia? Damián ya dio un, un, un, un, <risa> una gran presentación al respecto, ¿no? Pero a mí me fascina también. Para mí es algo impresionante. Cuando haces algo con, con mucho cariño y le pones muchas ganas. Está bueno que te vean Pero justamente lo que decía de la privacidad Antes del stream, el rol era privado no Por una cuestión de que nos juntamos en esta casa Y todas las personas que nosotros conocemos Pueden llegar a venir Acá estamos abriendo la puerta al mundo ¿Qué, qué, ¿Cómo fue para ustedes Las primeras interacciones con su audiencia? Bueno eh, La primera Bueno, en realidad es esto de que dice Dami, que es el, el hecho de que alguien como que quiera verte, quiera compartir ese momento que estás disfrutando tanto y es como, bien eh, Eso está muy bueno, me encantaría, eh, sí, ver un, acá por ejemplo, este esta interacción del público, me encantaría eh, verla en una partida en una partida de las mías, así, de, de que se caen de risa, de que den idea a los jugadores mismos, o poder iniciar una votación aquí en Ataco Primero. <risa> Cosas que se me ocurren que si tuviera eh, más público tendría mucho más sentido. Y, y nada, cada vez que aparece una palabrita, un esto, un lo otro, me, se me alegra el corazón, no sé, se ríe. <risa> Sí, um, las las primeras, las primeras gente que, estuve, que estuvo mirando el, mi primera audiencia fueron mis amigos Entonces, la primera audiencia creo que fue muy. No fue impactante porque les quemé la cabeza. Fue como: A ver, somos amigos, me tienen que bancar. Van a entrar y van a, van a mirar lo que estoy haciendo y van a comentar cosas al respecto. Es su obligación. No. Pudo no haber sido tan así Realmente no lo recuerdo <risa> Es probable que haya sido así uh -huh. este Entonces creo que las primeras interacciones Fueron, fueron súper Súper tranqui porque era como Bueno, a ver, es, es mi amigo que forma parte del mismo grupo Que eh, forma parte del mismo grupo Con quienes estoy roleando, o sea, esa persona Quizás no rolea particularmente O no rolea esa sesión pero está ahí está al tanto, entonces un montón de los chistes internos que hay, ¿no? como las dinámicas ya las conoce y se suma, entonces era algo como súper tranqui eh, y eso fue antes de empezar con la escuelita, cuando arranqué con la escuelita de rol, que con, en escuelita de rol no terminó con amigues bueno, ahora, ahora sí porque ahora se convirtió en mis amigues, este, eso fue súper más raro porque empezó a haber gente que estaba bastante seguido, y que nos empezó a raidear personas, y como, hey, que copado su contenido, o no, mira lo que está a punto de pasar. Eso fue súper surreal, yo creo que es, no terminó de caer, hizo eso que nos miran 10 personas, 15, o sea, es algo re, ch re chiquito. Pero así todo, creo que, no sé, es como, me da una especie de, de ansiedad rara, pero súper linda, es como una adrenalina de... ah no sé. A, a mí me pasa que... me mucho con las manos, pero justo no se ve porque estoy no. haciendo como así y así. así. Se, pierde, se pierde tipo el 60% de, de tu, de tu interacción. Vale. Eh, a mí me pasa, digamos que con, con mi timidez me daba mucho mucha cosa empezar a, a streamear, ¿no? Porque con un grupo cerrado... Eh, es más fácil, es más fácil, ¿no? Porque yo ya los conozco, ya me conocen a mí El, el contrato social ya se estableció Pero al justamente al, al invitar a cualquiera que tenga ganas de venir a ver Cambia un poco Así que eh, Esto ya eh, es la, la, la siguiente pregunta es Si viene alguien y, y les dice quiero empezar a streamear ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué es lo primero que le, que le diría? Consejo le sale a ustedes Bajate el OBS Gran Gran primer <risa> <risa> Buena idea, sí eh, Bueno, sí En base a hardware, eh, digo software También hay un par de consejos que con, una, con un celular tenés una cámara Que es algo que aprendí en el stream va en realidad antes cuando roleábamos con cámara Pero está re, re bueno eso eh, Yo recomiendo mucho Que, que se consigan Un Equipo o, o así amigos que, que también los acompañen en la aventura. Eh, bueno, si no los tienen, también se puede hacer claramente, pero ayuda mucho que, que alguien tenga una mano con esto, que alguien tenga una mano con lo otro, no sé. Porque es mucho. Delegar. Es, eso, es mucho. Eso, re, eso es un reconsejo: delegar. Que no todo recaiga en una persona, porque no podemos. Es, Mucho. es demasiado para estar atento eh, Y el hecho de poder delegar Yo siendo un obsesivo del control eh, Los administradores de escuelita lo saben Saben lo que me cuesta delegar Y que ahora le agarré el gustito y que te delego hasta A ver. Que debería delegar. <risa> eh, pero, pero eso, delegar onda No se necesita demasiado para poder streamear Obviamente, cuando digo no se necesita demasiado no se necesita que una persona tenga todo entonces el poder delegar por ahí estás delegando que otra persona que tenga más recursos y que por lo por por tanto tenga una mejor computadora y tenga una mejor conexión a internet sea quien efectivamente realice el stream eh, no, el hecho de ser DM o narrador, director de juego de sea cual sea el sistema eh, y además estarse ocupando de las transiciones, y que nada falle al momento de estar transmitiendo, eh, y además que se esté grabando, y que esté todo nivelado, es mucha carga, entonces yo no recomendaría que todo ese trabajo lo haga el, el DM, bajo ningún concepto, es como que el máster se dedique a materear y de, si tienen la posibilidad ¿no? de, de delegar esto, este, y de última que se encargue más de, de los preparativos y la previa es decir, hay que hacer un overlay ¿qué es un overlay? lo que tenemos acá estos tabl este tablón de fondo con los marquitos, con los nombres de las personas con la animación del fueguito que está buenísima ¿no? entonces eh, que se prepare de, de antemano que se deleguen, che yo sé hacer esto yo sé hacer lo otro y de esa manera se vuelve mucho más ameno para todos creo que eso es la clave Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo no sé hacer nada. Yo tuve que aprender a usar el OBS. Eh, pero bueno, gracias a, la, a, a Bachi y a Luciana, que se encargaron de los overlays, Max, de la música. Eh, sí, sí, excelente. Menos mal. Menos mal que salgan a hacer todas las cosas, o las aprendieron para lograrlo, porque... Yo no sé. Pero es, es un gran consejo. Después de todo, el rol es una actividad en, en grupo, así que hay diferentes sí, habilidades dentro de su grupo de juego, así que... Eh, seguro alguien va a poder prepararla ah, también Es como esta regla implícita Que no sé si la tienen todos los grupos Pero que en la mía estaba Que el máster no cocina <risa> <risa> <risa> está muy bien. A lo sumo lava los platos Pero el máster no cocina O sea, claro. no, no sé, quizás me lo estoy inventando ahora Pero yo creo que el máster no debería cocinar Porque no. nada, el máster preparó cosas de antemano Para la sesión, el resto lo está disfrutando In situ Entonces sí. el resto cocina y pega la cebolla y corta la papa Que es un bajón lo de la cebolla <risa> este, Y el Master que no sé, qué sé yo, toma bierra. ¿Cuál hay? Eh, pero eso, deleguen, deleguen Y nada, no sé si está la gran cosa eh, Hoy en día Tenemos la suerte de que Hay un montón de aplicaciones que están optimizadas Para, para el streaming eh, Tenemos, literalmente Si tienes una conexión decente Se puede streamear y armar todo directamente Desde un celular y tenés claro. cámara, y tenés para hacer de dados, y tenés para armar un montón de escenas, es una locura. Encima tenés todos los tutoriales en YouTube, en Google, o sea, tenés información en todos lados, y si no sabes usar algo, buscas y solucionás. Prueba y error, mm. y, y eso. es Alguien lo hizo antes. No claro, alguien se y por suerte lo, lo subió. <risas> claro, y tenés tutoriales de 35 segundos que te solucionan la vida. Es alucinante Eso, eso es verdad Ahí, Ya llegamos a un momento donde los tutoriales son muy específicos O que escribiste un problema y te sale la solución sale? No hace falta ver un video de cuatro horas <risa> Claro Y eh, creo que estar, estar abierto A ¿Cómo es esto? Estar abierto a equivocarse Uf. Uno es como... es como... es como masterear Uno cuando está mastereando, no importa cuánto se prepare Las cosas te van a ir de las manos Por la vida ¿No? Uno no puede controlar todo, es imposible Entonces... nada, estar dispuesto a que las cosas salgan mal Ir aprendiendo sobre los errores Buscar ayuda buscar a la gente ¿Ves a alguien que estremía y que decís Che, este burlé está re ¿quién lo hizo? Te vas a decir Onda. Hoy en día la gente no suele ser mezquina con el conocimiento Y si la gente es mezquina con el conocimiento Y bueno, nada, no me interesa tenerte cerca Para que te pregunto No te veo nunca más Ni no vimos Eso es verdad que va, va a ser mucho más fácil ahora encontrar eh, Incluso artistas que hacen cosas para streamer Por ejemplo, ves a la gente que hace overlay sí. y, y podés llegar a, a conectarlo Sin problemas Fue como empecé Totalmente, Totalmente. Y, y de hecho la, la comunidad de, de streaming de rol eh, en español, bueno, en esta parte del mundo, no es gigante, no es absurdamente claro. enorme. Somos pocos y nos conocemos todos. Entonces, sí. eh, generalmente aparecemos en el stream del otro, saludamos y creo, ¿Qué? digamos, que nadie va a tener un sí. problema si claro. ustedes dicen, hey, ¿qué música estás usando? Este tema, ¿cómo? y le pasas el link. Además, qué sé yo, tenemos Latinoamérica en las venas, ¿no? como que... Jenny is getting... Eh, como... Claro. Creo que es algo que tienen muchos, y eso está re piola. Eh, ¿Sabes algo que me sorprendió mucho? Eh, bueno, nosotros en escuelita también tenemos un podcast del que Leon y Razu, ambos, formaron parte. Se llama Recreo de rol y fue como, estaba hablando con Grico, Uno, uno de los admins de, de Escuelita, y fue como, che, y si hacemos eh, Y si le decimos A la gente por hacer colaboración Bueno, dale, seguro que nadie nos va bola <risa> y en una, un, Fueron creo que Dos días eh, O tres días que le escribía sea, son... banda de gente Todos dijeron que sí Sí, sí. ¿Todos? Es que está bueno compartir Hubo no, no una persona que dijera que no y eso fue re, fue re heartwarming. Creo que, que está muy piola. Sí. Eso se nota. De nuevo, la comunidad de stream de rol eh, se, se presta a la colaboración tal cual. Acá lo están viendo, digamos. Lo vieron en el en el stream de. En el recreo de rol también, en el que participé participamos yo, después el de Razu. Eh, hay... Dale un <ríe> Dale. Pero. Eh, en el caso, digamos, de que ustedes quieran empezar esto De que, de que alguien diga Yo me gustaría empezar a streamear sepan que tienen las puertas abiertas Y las posibilidades de, de pedir ayuda O preguntar dudas A cualquiera de los que estamos acá haciéndolo Esto es sumamente Totalmente. importante Totalmente. Ahora, Ahora volvamos Totalmente. un poco a, a, la, a lo que tenía pensado yo Esto ya <risa> esto, esto es algo que dijo Razo al principio Pero quiero, quiero entrar un poco más en detalle Y es tuvieron que cambiar algo en su forma de jugar o de preparar el juego cuando empezaron a estremear porque si sí. me... voy a empezar, perdón, eh ah, sí. a mí me, me pasó que me di cuenta que estaba mucho más enfocado en la actividad cuando juegas en la mesa, digamos, estás con tu grupo de amigos, hay papitas en el medio, hay una cerveza una gaseosa, o lo que sea, y estás charlando y es una, una actividad re linda para pasar ¿eh? estás, estás con, con la gente que querés pero... Cuando estás streameando y cuando estás jugando online Como que está todo mucho más ubicado Para jugar rol y ocupar todo el tiempo jugando rol sí. ¿A usted Uf. le pasó algo así? Completamente Era, era pleno rol Se sabía que en ese tiempo Hasta que terminaba el stream Se roleaba Y, y nada, mucho más concentrado También eh, me pasó de Claro que ya lo mencioné antes de preparar todo mucho más, ¿no? De, de meternos en personaje, de decir Vamos a dar un show Que si alguien nos ve, diga Qué bueno, qué bueno, qué bueno eh, Escuchar esto, qué sé yo Y nada, a mí me encanta ver Ver mis streams eh, No es que los miro todos Porque bueno, son como 3, 4 horas y es difícil <risa> pero, pero sí, me gusta Vernos, analizar eh, Yo Y... Y hay veces que me río con, con chistes que ya escuché, ¿viste? Como, qué tonto. Ah. <risa> bueno, y esto, y después, forma de jugar. Y, eh, a ver, quizás en un grupo de amigos interno, donde el, chiste, eh, el mal chiste se entienda como una broma, porque ya nos conocemos todos, eh, acá no se hace y lo tenemos todo ultra claro, que el mensaje que queremos mostrar es otro. Por más de que el chiste en cierto contexto pueda hacerse... Eh, eso es lo único que cambié. No de nada. Pero todo lo demás es, somos nosotros. Este, a mí lo que me lo que me pasó es que siempre hago esta mea culpa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me llamo Damián y jugué DD de, de cuarta edición con el mismo grupo de personas durante siete años. <risa> me alegro que hayamos tenido esta introducción. Es un bajón, sí, ya todos ya todos lo saben. Move on. Eh, no, lo perdón, que me quiero, pasó... quiero hacer una aclaración acá a, a la parte de la mega culpa. Estoy seguro que la pasaron re bien. ¿Fueron siete años? Obvio. No importa el sistema, chicos. Quinta edición no, no bueno. tiene sentido. <risa> ah, fight me. Es como. <risa> nada, puedo, podemos discutir esto cuando quieras. Porque te tipo te duro muerto con cuchillos. <risa> <risa> <risa> um, después, después. <risa> Lo que me pasó es que como estuve muy enfrascado con las mismas personas o con los grupos mutando muy poco, mi forma de mastereo no evolucionó mucho. Siempre estuvo muy estancada porque siempre fue como muy claustro. Muy siempre lo mismo, era el forever DM del grupo y se jugaba rol porque yo hinchaba las bolas. Porque era como, juguemos rol que me muero. Bueno, ¿quién masterea? Yo no, yo no, yo no, y tal. Yo de nuevo... Um, no me animo. Claro, no me animo a dar, capo, lo tengo haciendo hace cinco años. Este Y cuando empecé a jugar Online, eh, que arranqué a jugar con canadienses, un Australia de gente súper bella. Eh, que ahí arranqué a jugar. Descubrí que estaba quinta edición de B&B <risa> la conocía. Eh, y Empecé a jugar sistemas nuevos, me metí en una campaña más tirada por. Eh, un inglés de monstruos de week, empecé a ver un montón de formas diferentes de masteriar, experimentarlas de primera mano, yo hablando en un quechua inentendible, pero la gente me arrebancaba y me ahora puedo hablar en un inglés mínimamente fluido este entonces ahí logré absorber un montón de cosas diferentes eh, cosas que antes no tenía en cuenta y yo volví a masteriar y al toque empecé a streamear, o sea arranqué a master de vuelta y a lo tres meses, cuatro meses, arranqué con los streamings, entonces muy, se modificó mucho mi forma de, de masterear no solamente eh, porque arranqué a streamear, sino porque me vi nutrido de un montón de cosas diferentes, tanto como DM como como jugador eh, Antes no le prestaba atención a las narraciones de las escenas, a lo que es el color de la partida no a, a las tensiones No le prestaba tanta atención al foco Porque era mucho más, in, mucho más Novato, inexperimentado eh, Que estaba siempre en la zona de confort Y creo que crecí mucho Como narrador y como jugador al, A la par En la cual empecé a streamear Entonces creo que fue algo que Se, se dio casi natural Ahora te puedo narrar escenas Que tienen mucha emoción y mucho color eh, Gracias a todo esto, a que va a haber más gente que lo va a estar mirando, a que yo voy a tener el registro para verlo entonces soy como un poco exigente conmigo mismo, aunque me dejó hacer un desastre eh, es como culpa retroactiva <risa> así creo que es eso, no creo que, que eso es lo que permitió el streaming también ¿no? forzarme a seguir incorporando cosas de diferentes personas eso, uno, uno de los puntos que quiero remarcar está bueno que es, que ya lo dijiste varias veces, que es Lo de, de, de guardar la partida o que quede Para poder ir vos y decir a ver qué hice, a ver cómo lo hice, a, a ver cómo lo podría haber hecho de otra manera Llama el, el carpintero del pueblo <risa> Eso es sumamente importante los nombres <risa> Pero es, es realmente útil tenerlo ahí Te pones el stream de fondo mientras estás haciendo otra cosa Empezás a prestar la atención a las cosas que, que se te escaparon Lo de describir de la atención, el color de la escena Todas esas, esas cosas en el stream son útiles Porque hay mucha gente que realmente eh, lo, lo que me encontré yo fue que los ponen de fondo Mientras hacen otras cosas Todos los escuchan nomás, no los miran principalmente Entonces, esa información se tiene que decir realmente Porque tiene que ser, como dijo Rasu, tiene que ser un show porque hay un espectador Y ahí cambia todo, no es un grupo de amigos en el grupo de amigos, así cerrado, como dijo Amy creo que pasa esto, de que en algún punto digamos se, se, se genera un vicio y hay muchas cosas establecidas. Eh, entonces por ahí no hace falta, no, no, no hace falta decir cómo era todo, describir todo, como que ya se entiende Tal vez por error, tal vez por, no, pero está bueno, muy, muy bueno eso de, de expandir la mesa y probar jugar con otra gente. U otros sistemas o de otra manera. Ahora, eh, ahora siguiendo con las preguntas personales eh, ¿a -a ¿aprendieron algo de ustedes? a la hora de streamear porque eh, a mí me pasó que sí a mí me pasó que, eh, que vi mi timidez por primera vez en vivo, digamos vi, vi, vi, vi cómo yo me quedaba eh, en silencio, esperando, quieto no reaccionando, simplemente espe de espectador y y me ayudó un poco a romperla. Eh, y es, es algo que, que valoro muchísimo y que cada vez que streameo me, me veo en, la, en, en el momento de decir, bueno, me va a quedar así y puedo tomar una acción <risa> al respecto y, claro. y moverme de ese lugar. ¿A ustedes les pasó algo, así eh, Bueno, yo ya más o menos había dicho algo, que, que es que sí, que aprendí a... Que cuando algo me motiva mucho puedo ser muy perseverante y muy perfeccionista, que es algo que yo antes no, no lo era, pero con esto en específico eh, aprendí a, a comprometerme conmigo mismo. Ya, o sea, zarpado aprendizaje, no. Pero bueno, me pasó, qué sé yo. <ríe> Profundizando. Eh, y nada, también me enseñó que, que preparar las sesiones de rol eh, es mucho mejor que improvisar todo. Y ya lo con Dami en su podcast Y sí. y nada, eso Así que si quieren vayan a verlo Chivo Ah, bien ahí Chivo. Yo no sé eh, Soy la clase de persona Que escucha los audios de Whatsapp que manda Ah eh, Eso Dice también mucho de mí Eh entonces, no creo que haya tenido esta cosa, esta sorpresa de encontrarme, de escucharme o de verme como interactúo eh, Soy profe, uh -huh. desde hace... doy clases hace muchos años Como. Siete, nueve años que doy clases en diferentes áreas Estoy por decirme profe de artes visuales Entonces, siempre también estuve en tipo, la parte de lo que es la, la, la didáctica O el hablar con un público No es algo que me sea ajeno Es súper diferente Pero no es algo que sea ajeno, entonces no estoy... No me pone nervioso en la mirada del otro eh, Y si alguien me llega a de en Instagram persona de cada tanto Me siento enfrente de la cámara y ranteo sobre de las probadas más inauditas eh, entonces no creo que... Este, no, no creo que, que me haya sorprendido esa parte. Eh, y creo que, que también esto del streaming, cómo lo tomo yo, que suena súper descuidado, pero nuestros streaming no están tan mal. O sea, ustedes los ven, están bien. Eh, pero yo sigo tomándolos como la partida que yo esté jugando, la estoy jugando con mis amigos no le estoy jugando con un público y el público a veces me entero que está o, o, o siempre jodo a todos de che, streameamos esto? pero... más que nada es porque... no sé, es como algo secundario es como decía Vimi en los... en, en eh, que es de 12 deudas, en los comentarios que depende... Para, uno puede streamear para uno o puede streamear para un público entonces creo que nuestros streamings siempre se dieron para nosotros mismos entonces, somos nosotros con un público que puede o no estar y eso no nos cambia la forma en la que jugamos, cómo interactuamos entre nosotros. Eh, y eso, Creo que eso también es lo que puede ser atractivo de, de algo que vos estás viendo. Creo que es más interesante ver las dinámicas eh, interpersonales que hay entre los jugadores y sentirse parte de, de, de ese grupo a decir, tengo actores resarpados que están haciendo un papel increíble porque quizás para eso prefiero ver una obra de teatro o, o no sé, creo que lo, los podcasts de rol que yo sigo como eh, Matanada de R&D Podcast o Dungeon and si bien son cosas que están streameando pero o sea, vos escuchás o, o sentís esta, esta interacción entre las personas que es, es muy el grupo de amigos que se están cagando de risa y de Pedro sale algo que es increíble. Y creo que eso es fantástico, ¿no? Creo que eso también es la impronta que, que le damos desde escuelita. Somos este grupo de personas desalineadas, que hacen las cosas más o menos, y que si sale, sale. Y qué piola que quieras compartirlo con nosotros. Creo que ese es el enfoque que tenemos. Y, y por eso las diferencias que hay, con por ejemplo lo que hace Razu, que vos ves sus streamings que los hace los en horarios inauditos, como un domingo a la mañana. Un buen domingo a la mañana con Razu. Con el café en la, eh, café eh, en la eh. mano, mirá. <risa> Yo también ahí con la toquera bueno, che, como <risa> A material. Claro, uno, sí. a rolear, y vos ves las roleadas ¿no? las partidas que tiene y la, historia, la historia no tiene baches y tiene una dirección de la mesa re fluida, es como che piola y se nota el esfuerzo que le están poniendo eh, a, a lo sí. que están haciendo y se nota que, que es algo que lo están haciendo para generar un contenido de calidad ¿no? eh, y creo que nosotros o al menos las partidas que yo mastereo son cada vez menos eh, están hechas para pasarlas con el grupo en sí este qué sé yo tenemos diferentes masters ¿no? por ejemplo, no sé, Fox eh, que mastrea los miércoles en este horario, de desventuras en tercera el chabón es súper aplicado es súper metódico te prepara en la historia y dijo, vamos a jugar una campaña y estuvo meses escribiéndola antes que lo arranquemos. ¡Wow! meses, hasta que no terminó de escribir el continente en el continente donde vamos a estar con todas las fucking ciudades y con 35 subquests y tiene preparadas 35 sesiones más adelante por si llegamos a avanzar más rápido no arrancó a streamear y eso es lo que hace raso. <risa> este Ay, más. entonces como que eso cada uno tiene que... su impronta y eso se nota también en las diferentes transiciones que hacemos ¿no? la la, de malestar, yo me cago de risa pero... con ustedes y con el sí. amigo me entretengo más, digamos, es cuestión de gusto. Claro, entonces... Eso, eso quería aprovechar, digamos, porque ahora estamos como dándole consejos al espectador, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que vos deberías apuntar a ver? Y esto esto es algo que, que lo discutí mucho yo con, con algunas personas, justamente por el tema de crítica al rol, y es que, eh, por qué juegan tan bien, qué es lo que hacen, etcétera y lo principal que tienen es que son amigos y se conocen hace mucho y eso es a lo que... Yo, si, si hay algo que, que me gustaría eh, eh, sacar de crítica rol es esa conexión y es lo que yo tengo con mi grupo de rol y es lo que se ve en los grupos de rol que se estrenean acá. Eh, eh lo importante son las dinámicas la, la historia meterte en los personajes y lo que hacen eso, eso siempre está bueno porque estás viendo una serie estás viendo un show estás viendo un espectáculo de alguna manera pero eh, también estás viendo las personas que están ahí atrás riéndose mientras deciden qué sé yo, pararse arriba del caballo en, en vez de, de ir sentado o algo por el estilo es sumamente importante eso la, como dijiste las dinámicas de grupo son son, son lo más importante de, de, de un grupo de rol cómo se lleva la gente qué también la pasa en el fondo cuando pasa algo y se ríen por tres minutos Pero bueno, no, ahí no avanzó nada Pero se están matando de la risa todos eso es sumamente claro. importante eh, ¿Cómo es para ustedes Esto ya lo mencionaron Que lo hacen, pero ¿Cómo es para ustedes Ver a otros streamers ahora que lo hacen? Bueno, eh, yo lo, lo noto más de la empatía mm. eh, Querías contar vos Más o menos Cómo lo vivís Dale, dale, debos, no, dale. No, no, no, contamos eh, Bueno, como del hecho de Uh, quizás se le escucha un poquito abajo, voy a avisarle eh, No toca algo me gusta, lo digo eh, No toca algo quizás Está fallando, qué sé yo, lo menciono Como un consejo, todavía no me pasa igual Que vi algo que tenga que mencionar Más allá de las fallas del de, de stream Que se nos dan a todos Pero más que nada eso eh, Saqué ideas de overlays De, de muchos streams eh, el hecho de que vos hayas hecho tu música para que la haya hecho Max eh, eh, le, le pedí a un amigo que me haga una musiquita, que sé yo Digo, está re buena la idea, la verdad Y, y nada, te lo dejo a la guerra loco y me está haciendo una musiquita Qué bien. Así que, que es, es eso también, viste Es el hecho de adquirir, como vos dijiste Si alguien está, si le preguntás a alguien, te va a compartir su experiencia Y es más que nada de ese lado lo veo yo creo que apreciar el esfuerzo. ¿No? Eh, antes, eh, por ahí veía un streaming de lo que sea. Que nunca fui de mirar muchos streamings. Eh, soy muy amigo de la postproducción. <risa> como consumidor. Como consumidor. Solo como consumidor. Eh, y, y por ahí ahora veo... Y es como... fa Todo el laburo que tienen lo que están haciendo los demás. Y, y creo que, que... Reconocérselo a la gente... Justamente esto de la empatía que dice Razo Es como, cada vez que veo que están Haciendo algo y que le están le están por, O sea, cualquier persona que esté streameando Sea cual sea el motivo Por el cual esté streameando Que no importa cuál es el motivo Sino que lo está haciendo Le está poniendo un montón de esfuerzo y un montón de amor Porque A ver, si sí, estamos acá si sí, te miran cuatro personas, o te miran veinte Te miran cincuenta No sacas radito de esto Ni chance ¿Sí? No hay forma, o sea, es como... No, ahora, quizás dentro de un par de años... Quizás, son muchos supuestos que, hay, que uno nunca sabe... Entonces, eso de reconocer el, el esfuerzo y el amor con el que hacen las cosas... Hacen que... Que nada... Veo que alguien está paniqueando en un stream como, ¡Ey, qué piola, hola, cómo andan, o como intentar relajar eh, las tensiones. Si sé cómo resolver algo, le mando un privado, le digo, che, fíjate esto, che, mira, a mí me resulta más esto, porque son nadie, sa nadie nace sabiendo. Y si uno quizás está muy encascado con una cosa, y el resto, nada, uno siempre tiene un, una visera que te impide ver el gran panorama. Entonces que te lo marquen de afuera es algo súper importante eh, y a tomar el, el feedback de lo, de lo que a uno también le pasa y, y decir, que mira, yo puedo solucionar esto de esta manera, o ¿por qué no se animan a poner cámaras? ¿No? Y, y, o, todo ese tipo de cosas. Creo que es como valorar más el esfuerzo que se le pone detrás a cada streaming, independientemente de lo que estén haciendo. Es el laburo que es, el laburo que es. Dios. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, no es por decir digamos que nosotros, eh, mírenos a nosotros que nos esforzamos más que los demás, hacer un stream es no. muchísimo trabajo, es realmente mucho esfuerzo, no solo la parte técnica sino la coordinación de logística, que necesitas 5 o 6 personas a la misma hora con la agenda libre, durante o sea, X ahí. periodo de tiempo, Cámara, sí. micrófono y conexión a internet buena ver, imagino que esa es la razón por la cual Razu estremea a las 8 de la mañana, ¿no? El domingo <ríe> um, y Por suerte ahora ya lo movimos a los viernes, 7 y media Estamos todos Pero igual también eso es importante porque... Eh, el, las franjas de horario de stream que, que, que tenemos las compartimos todos Si alguien está streameando, eh, generalmente lo que pasa es que, bueno, vos decís que yo Nosotros hacemos ahora, por ejemplo, miércoles, seguro hay alguien ahora streameando eh, Y esto nos lleva a lo siguiente, los raids, que creo que lo mencionamos por ahí Es genial recibir sí. un raid, si, si vos estás trabajando y pones en stream Y, y, y estás así, así, jugando, ¿no? Un rato largo y de repente ves que te llegan, no sé, de, de entre uno y X cantidad de personas a verte porque vino alguien a traer todo su público. Eso es fantástico y se siente genial. Así es que... Es eh... como... Mirá esta cajita llena de amor. Sí, sí. Mirá, no. es como... La primera vez que me pasó. La primera persona que nos raideó fue Rolitos, de Rolitos Stream, eh, David. Que nos cayó con... Creo que fue 8 personas. Fueron. no, 15 personas fueron. No, por ahí era. Este. y era como. nos quedamos todos así mirando un punto. Y era como. ¿Qué? ¿Qué? Fue re loco, fue re loco. Sí, tal cual. Bueno, y eso y es, es lo que veníamos bueno. diciendo de la. Del, del trabajo que tenemos entre las. En, en. la comunidad, ¿no? De, bueno, yo estoy terminando mi stream. Vamos a hacer un raid no importa si la gente se queda o se va repente. lo importante es ir claro. y darle cariño a la persona que esté ahí para tirarle ver, un poco más de ganas ir y salvar un poco eh. y es que ahora es eso ahora es estar streameando, se acerca al final del stream y ya fijarte quiénes están conectados y decir, che, a ver, vamos a retirarle las 7 personas, 15 personas 50.000 mil personas que haya Gracias. <risa> eh, en este presente siendo <risa> noviembre de 2020 no son miles Algún día lo serán. <risa> eh, nada, es dar bueno, porque es como... Es eso, justamente, es, es dar, es dar este, este apacito de amor y, y, y también es incentivar al otro de... Che, hay gente que, que está... Que aprecia también el laburo que estás haciendo. Sí. Antes no, no, no raideaba rayaba nadie. Nunca, y ahora es como... No, pero hay que raidear, y es como a ver cuándo coincido con alguien para <risa> que yo la sea, franja horaria de las personas para ver a quién eso es nada no, es, es re importante y es re lindo sí. lo mismo que alojar el canal de la gente como para que quede reproduciendo el canal de otra persona por si alguien llega a entrar por una de esas otras casualidades no sé, y así con los radios creo que conocía la mayoría de acá yo creo que sí sí hay, hay otras maneras de ayudar, como alojar y demás, pero en el momento de que empezás un stream, lo importante es lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de jugar con, con tu grupo, de pasarla bien y, y cometer errores, reírte de ellos, mejorarlos, cambiar la actitud. Eh, lo de, lo de, creo que lo mencionaste al principio fue lo de... y se me fue. A, a, a abrirte a, a que te puedas equivocar claro. en el En el stream Como en todas las otras partes de la vida Va a suceder y va a ser público Así te mire una persona Así te miren siete eh, sí. ¿Les pasó a ustedes también. en algún momento Algún error así a Rafa que dijeron Uy, y miraron el numerito <risa> de espectadores <risa> Bueno, con vos me pasó <risa> Viniste hora, hora y cuarto de mi stream y dijiste, che, no te escucha, ¿qué? Antes que nada, tengo hora y cuarto que no, no, no, no, no pudo ser. qué sé Muy bueno. Muy bueno, bueno. no sé, ahora me río, por suerte, que ya fue. Río, bastante, yo, estaba, nada, el, mío es una, el mío es una pelotudez. Ahora me siento mal de contarlo, boludo. Ay, Dios. Por favor. <risa> eh, preparé una imagen para problemas técnicos. Porque como verían pasando <risa> tan seguido. Sencillo... <risa> ¿Qué es un tiranosaurio no, David, con el fondo, fondo verdes o celeste con las letras en eh, Comic Sans Fucsia arriba, eh, y me, le edité con Photoshop y le puse tipo un casquito de, de obrero y le puse una llave inglesa y escribí Probelmas en vez de problemas oh. <risa> <risa> técnicos y yo no me di cuenta y, y pasó, estaba la gente viendo y después eso lo subí a YouTube y quedó entonces fue como una oda a la metida de pata este eso fue un rebajón y después en el podcast de, que hice con las chicas de Dados y Deudas con Simo y Pimi eh, se me se me chingó al final la conexión a internet y se me cortó el stream eh, y los últimos 15 minutos de podcast se perdieron no. eh, me quise matar me quise matar porque encima onda se repicanteó el podcast o sea, se había puesto re, re bueno porque estábamos, habíamos empezado a hablar sobre streamear online y las ventajas, las desventajas toda la bola y al final estamos hablando más como de temáticas sociales y, y de las personas y el cuidado que hay que tener y bla, bla, bla. Eh, estaba como re interesante como súper jugoso y contundente de lo que estaba hablando muy piola y no quedó guardado. Eso me... ¡Ah! Es terrible. Se me dio un pedacito de alma. Por, por nuestra parte cuando decidimos empezar a estremear obviamente no estábamos al tanto de todas las, las, las complejidades técnicas que podía haber y, y teníamos tenemos un, un espacio de tiempo muy muy marcado nosotros para streamear, por la agenda, no por una cuestión de agenda. Y la primera sesión, creo que arrancamos, no se escuchaba, no se veía nadie, ruido por todos lados. Eh, de, de las tres horas que tenemos, se nos fueron creo que 50 minutos, una hora entera. En, en ah, probar esto, probar lo otro, enchufarlo allá. A ver, ahora anda. Eh, y. Y cuando llegó el momento de, de jugar, que pudimos jugar un poco así, eh, todo, todo agarrado con, con, con el alambre que teníamos a mano, eh, quedó la sesión ahí y dije, esto lo vamos a tener que subir a YouTube así como está. Así que el, hay un comentario arriba en el video que dice, la sesión arranca en el minuto cuarenta y pico. <risa> Para oh, que. habías que avisaron, el compromiso estuvo ten. Claro para, Me acordé de una eh, Porque yo, nada, como buen Egocéntrico solamente me acuerdo cuando yo Streameo, las cosas que yo hago Pero somos un grupo de personas, hay más gente que streamea En Escarita de no solamente yo Es más, llegado ya ni streameo eh, Cuando arrancamos La campaña del de drama de Strad Que es eh, La maldición de Strad Primer capítulo Primera transmisión arrancábamos, ¿no? Uno de los pies había hecho una intro re zarpada, con unos, unos efectos, en contexto, oh. con una música de un chilo alucinante, con toda una cosa re playera. Este. A, a la Master, a Drama. Eh, Drama Queen. Estaba empezando a streamear y se le colapsó la computadora. No se, no se pasó el video de la intro. Que luchamos con los micrófonos y re se habíamos arrancado a jugar porque somos, somos unos desesperados por jugar. Eso es lo que importa: jugar. El resto mm -hmm. es secundario. Y no sé, ponerle los 5 minutos, creo, o 10 minutos, fue como che, para no, no, esto no, no, no se está reproduciendo, esto se me colgó en la computadora, que no sé qué es esto. Otro de los chicos, eh, Fede, América, acá en el chat, eh, terminó streameando él, es decir, cambió quién streameaba. ...al momento de arrancar la partida... ...y <risas> configuró todo así... Qué bien. ...a los medios y la configuró bien... Porque él, él había hecho los overlays Entonces ya los tenía eh, Y él es quien más tumba de aniquilación que nos vamos los domingos a las 6 de la tarde eh, <risa> Entonces ya la tiene reclara clara Con acomodar las cámaras Porque somos seis personas, siempre a uno se le cae el internet O se le cierra la cámara Se le frisea todo, que qué sé yo Entonces está acostumbrado O sea, con los ojos cerrados está acomodada las cámaras Ay, claro, Y barro. así, ataca, taca, taca, taca y, y siguió streameando de él Y la sesión siguió como si nada Fue un regarrón al principio Siente, se siente feo equivocarte en el stream Pero te das cuenta que Son problemas técnicos No son Ustedes estaban listos para jugar Nosotros también estábamos listos para jugar Es que sí Nosotros estábamos jugando Claro. <risa> Realmente es que justamente... Y creo que eso es algo que está muy piola sí. El hecho de que lo principal sea jugar Creo que se resiente a la hora de verlo y a la hora de, de experimentarlo No sé, para mí eso es re importante El streaming está buenísimo Está buenísimo compartir lo que uno piensa, lo que uno hace, lo que uno dice Está buenísimo en el formato podcast Donde no estás viendo a la persona como En el rol, en el papel puntual Que está teniendo de, de DM, de jugador eh, O cualquier otra cosa eh, Nada, es como que vas como complementando todos los diferentes aspectos Eso, eso es algo súper interesante Aguante jugar, aguante jugar El resto de jugar. jugar roles es genial, lo mejor eh, <risa> Te tiro nada Te tiro nada <risa> ¿Sale One eh, Shot? Quiero... Ahí se nos fue, Damián <risa> <risa> eh, eh, Volviendo a la parte de los errores Es que si alguien está interesado En streamear y le van a pasar estas cosas Y le pueden pasar estas cosas no hay por qué tirarse abajo por eso. Hay... Razo estuvo streamando una hora sin sonidos, por ejemplo. Yo perdí 40, 50 minutos de una sesión. A, a Damián se le perdió toda la producción que tenía. Y ninguno de nosotros dejó de hacerlo. Esto. esto... Seguimos jugando, seguimos creando. No, ahora nos reímos. En el momento fue seguramente un bajón para todos. Eh... Pero aprendimos sí. muchísimo de esta parte, ¿no? Yo ahora las configura las cámaras establecer los sonidos, los micrófonos, todo eso, te hace mucho con mucho más cuidado y con mucho más conocimiento, ¿no? Sí. sí. Ya vas conociendo los errores y quizás los anticipás, ¿viste? Uy, uh, si me está, voy a... <risa> ya, ya a mí me pasa que, que tengo un error con el audio de la compu y, y hay veces que se me desconfigura, entonces tengo que cambiar el audio a la, a la televisión, ¿viste? Porque pobre. Y... Y bueno, esto esto Y ya, ya lo voy haciendo, luego me toque que antes era, claro, media hora dándome cuenta que no, no había sonido de nuevo. Y así, ahora está mucho mejor todo, chicos. Vengan a ver. No sé, pues. Y también lo de comendarse a, a fuerzas superiores, que es como, hay un dios que su dominio es particularmente el streaming de una partida de rol. <risa> es como, yo creo en vos. Te hago una ofrenda, te prendo un pucho Te canto lo que vos quieras Está todo andando Y por favor que siga andando Es como, si lo toco lo rompo No, creo que No sé si a ustedes les pasa pero... sí, Funciona sí, sí. y por qué brujería Encima eh, Las herramientas para streamear Yo uso el Streamlabs OS También está el estudio, seguro hay otras Son intuitivas, ¿no? Vos tenés que hacer clic acá y aparecen las cosas el tema es que hay muchos botones en donde vos estás Están todos uno al lado del otro Y tal vez uno apaga algo Por ejemplo, hay un botón que se apaga el overlay Escucha, escucha ¿Sabéis que en el OBS puedes poner el modo estudio? No uso OBS, me dio miedo usar el OBS Sonaba muy profesional ¡Ah! Onda eso también, hay un botoncito en el OBS que dice modo estudio, y eso te soluciona la cantidad gigante de metidas de pata. Entonces vos tenés, de un lado, la escena que vos vas editando, y después haces una transición a la escena que se está emitiendo. Entonces, si vos tocas cosas adentro, cambien la escena en. Eh, no en la que se está emitiendo, sino en la previsualización de la escena. Fantástico. Entonces. La podés cagar todo lo que vos quieras. <risa> y cuando estás seguro de que está funcionando ese tipo de Y es de magia. Hermoso. Y descubrí que estaba eso... Lo no. voy a tener que buscar ya mismo. Debe estar en acá está. en el stream. Sí, sí. sí. Después que sí, el... Bueno, ya, ya nos queda nos un ratito. Quería aprovechar para, un, para leer algunas preguntas de acá del chat. La primera que Bien. nos hicieron es de Frampinghead. Dice, ¿hay que cambiar la forma de preparar una partida para jugarla por stream, que a una clásica de mesa? Y tenés que aprender a, a manejar, yo creo, el software que quieras con el que quieras participar con tus compañeros ¿viste? Como que si vas a hablar por Discord, por Meet, por lo que sea, después por donde tiramos los dados, si en Discord un bot O sea, son esas cosas que se hacen una vez eh, pero también reemplazan el No traje mi hija de personaje el, O sea, hay problemas en el físico Que <risa> la música de fondo qué sé yo, que dónde la ponemos Que tenía los datos en la tele y no, En la compu y no funciona Mi celular se queda sin batería, bla, bla, bla Es como que acá también hay otros problemitas Pero lo hicieron todos tan eh, Para rolear Que a lo largo es más fácil Hay un montón de O sea, sí la respuesta a tu pregunta creo que es sí, se modifican cosas eh, a la hora de preparar la partida para el streaming que no se hacían antes porque antes no se hacían directamente para el físico que ahora para el virtual se hacen entonces no creo que haya una diferencia sustancial entre la preparación de la partida para jugarla en streaming que es para jugarla online es la misma en realidad o al menos desde mi experiencia eh, como habían dicho al principio, cuando jugamos rol online, establece un horario, nos juntamos, jugamos rol. Tres horas, cuatro horas, dos horas, lo que tenga que durar, se termina y hablamos bobadas. Es súper más es centrada en el rol en sí. Lo cual permite mayor intención, eh, inmersión, más intensidad a la hora de representar o personificar a, a, los, a los personajes, o de describir el mundo y toda la bola. Creo que eso es una gran diferencia Cuando uno está en la mesa en, en no Estás compartiendo una tarde Una noche con tus amigos Y juegas rol O al menos eso es lo que pasaba con mi grupo Con mi experiencia que es algo súper disfrutable Y ahora me junto a jugar rol Me junto a rol Y antes y después me distiendo se, se modificó eso Entonces son más marcados los tiempos Es más planificado el Lo voy a empezar acá Y lo voy a terminar por acá en algún lado, ¿no? O como, bueno, che, vamos cortando que llevamos tres horas y después subir esto va a ser un bajón, ¿no? También. Entonces, también creo que limita en cuanto a la espacialidad, en cuanto al tiempo que se está dedicando a, a la partida de rol, las hace más acotadas, más intensas, y creo que eso está buenísimo. Sí. A la vez, quizás también es más fácil, perdón, te estoy por entrar. Eh, vale. Es más fácil unirse y ponerse a jugar porque estamos cada uno en nuestra casa Y ya está, es simplemente sentarte en la computadora y estar disponible por un tiempo En vez de ir, quedarnos la noche, la comida, la bebida, que es increíble, está buenísimo Pero, no sé, Además, Obviamente esto que ya creo que es está establecido, digamos Jugar online te permite jugar con gente de todo el mundo, no como dijo Damián, con gente de Canadá y demás algo, algo que, antes de seguir por ese tema, que yo quería agregar es que una de las cosas que facilita jugar con tablero online es que vos podés preparar el tablero. Antes, cuando te juntabas, era dibujar ahí en el momento y lo que tenías a mano eran las miniaturas. O, a menos que allá tenías... Ah! Miniatura. Ahora... Yo te dibujaba los mapas y te caía con las dungeons ya dibujadas. Ah, Pero nada, esperarte. Qué bien, claro. No, no. Yo le pedí a Luciana que lo haga, por ejemplo. Porque... Claro. Eh, o, o Luciana... Eh, no le gustaba como yo la había dibujado y, y ella se tomaba el trabajo pero ahora, yes. por ejemplo, ahora podés agarrar una imagen ponerla en el tablero y, y las miniaturas las elegís vos también a mano las imágenes que vos quieras y te permite vos como DM ¿no? si, si estás ahí preparar el tablero de antemano poner el tablero, los tokens abajo los personajes ahí, y, y cuando llegue el momento de esa escena, simplemente presentás ese tablero y está ahí, así que eh, sí, es mucho más fluido Te da más herramientas para preparar la, par la partida Eso sí está bueno Claro, sí, completamente eh, A ver, voy a ver si hay alguna pregunta más acá en el chat Ay, Seguro hay porque Hablando un montón, chicos, me encanta sí. que estén acá eh, hay, hay un comentario que tiró Dale. este Shadow Black Salazar Ajá. Que, pido disculpas de antemano por lo que voy a hacer <risa> Dice, ¿qué marxista se está poniendo el stream, eh, los streams de rol en general y eso que no están subsidiados? Primero, si vos conoces alguna agrupación u organización que subsidie a gente por hablar de cuestiones zurdas, como probablemente lo catalogues, por favor avísame porque lo vino haciendo gratis como un pelotudo durante años. <risa> Necesito que me subsidien Por favor, pásamelo Lo re necesito, sobre todo si es en dólares O sea, yo por la coca y el chorite No sé, te camino hasta la 9 de julio Desde Escobar, o sea, son 75 kilómetros no Lo hago Una bajada de línea ¡Pah! Creo que este por es un buen, un buen tema como para Para ir cerrando, el tema del de dinero a cambio del stream Eh... Nosotros lo que lo que tenemos habilitado son canales de donación, ahí aparecieron por el por el chat, imagino que ustedes también lo hicieron. Y una palabra a remarcar que dijeron también en el chat es la autogestión. Todo lo que hacemos eh, nosotros es en base a esfuerzo propio, no hay no hay nadie realmente pagándonos por esto, lo que sí hay gente que nos ayuda cada tanto y, y, y eso nos empuja un montón. Nunca vamos a querer pedir donaciones así, tan, tan abiertamente, chicos de plata no, no, no hace falta eso. Eh, tal, vez, tal vez sí hace falta. Eh, pero lo que iba era que eh, esto es todo creado a pulmón y se hace sí. desde cero con el esfuerzo de todas las personas que integran el grupo. Yo creo que es lo mismo para ustedes dos también, ¿no? Sí, sí, completa Yo tengo la, la, la anécdota, ¿no? que, que es una anécdota que se reitera mes a mes eh, en el canal de, de Discord que tenemos, de Escolita de rol eh, Tenemos una sección que es de donaciones al servidor, este que lo armamos para, para poder... O sea, es así, somos un servidor. Ahora hay 850, 860 personas allá adentro, es un montón de personas. Eh, y hay un montón de herramientas que, que son pagas y que facilitan la vida, como Beyond, por ejemplo, para crear personajes de DD, donde vos, te puedes tener, vos puedes tener una cuenta gratuita, sí, pero si querés tener eh, todas las subclases y todas las subrazas, tenés que comprarte los módulos que salen 30, 40 dólares. Este, y si querés tener más de 6 personas que has creado, tenés que pagarte una suscripción mensual entonces, lo mismo pasa con Roll20, querés tener mejores mapas o más espacio para más cosas y poder tener más recursos a la hora de terminar de, de, de, de jugar eh, tenés que pagar una suscripción, eh, los bots de música de Groovy, que es una maravilla de cómo funciona eh, para poder tener tres, tenés que te pagar una suscripción mensual también. Eh, abrimos el canal de donaciones justamente para eso, la primera vez. Cada vez que alguien dona, yo, las primeras veces me haría llorar. Porque era como, wow, y la gente dona con una regularidad que es como, qué piola. Eh, y todo lo que se dona, no sé, hicimos un concurso de dibujo, y el que ganó, eh, Anzu, un, un, un chico de Uruguay, y, y hicimos una remera como premio. ¿No? Y damos bots de música, compramos todo el contenido de D&D &D Beyond y pagamos una suscripción mensual Para que quienes jueguen D&D dentro de nuestro servidor puedan acceder al contenido compartido Entonces tenemos más herramientas, tenemos más para ofrecer solamente por lo que va donando la gente Es como un círculo de, de, de retribución que está es re piola Es para que crezca o que el canal en sí, ¿viste? y nunca pensé, que iba a su nunca pensé que iba a suceder y no es que, todavía no nos tomamos, no nos tomamos una birra nosotros con las donaciones ¿no? Eh, y no le digo como quejas, sino como está todo enfocado a eso, eso, y eso... es algo re loco que nunca creí que iba a funcionar, iba a funcionar la verdad eso es, eso es la verdad cualquier cualquier forma de donación que nos llega se reinvierte en el canal de alguna manera mm -hmm pagar herramientas, pagar espacio en internet, eh, lo que sea. Y, y, y siempre también se le cuenta a la gente, chicos, usé esta, esto que me llegó, lo usé para esto, lo, para aquello. Porque es importante la transparencia en, esta, en este aspecto, ¿no? Obvio. Eh, creo que acá podemos ir cerrando antes de... A me gustaría de nuevo, chicos, si comparten dónde los podemos encontrar a ustedes o las cosas que hacen. ¿Querés empezar, weón? Eh, no, no, bueno. tipo, tú, es autorresarpado, o sea, ya, ya vuelvo. Arrancamos. Eh, sí, bueno, eh, el nombre del canal es Rasurrol. Eh, no puedo escribir en el chat eh, porque... Mi celul se rompió, entonces no puedo entrar a la cuenta de, de Twitch por unos días. <ríe> Así que no puedo escribirlo. Pero bueno, estuvo en el chat. Eh, Lo compartió. Eh, después tengo Instagram, que hay pocas veces que me pinta subir algo. Si quieren también pueden seguir ahí, pero más que nada yo vivo el streaming. Y me pueden encontrar solamente ahí. Eh, nosotros estamos. Somos la plaga, estamos en todos lados. Como Twitter. Instagram, Facebook, Twitch, <coughs> Spotify, Google <Ay>. Podcast, <ríe> como escuadita de rol. Eh, así que en cualquier lado nos pueden buscar y, eh, y ahí estamos. No estamos en TikTok, porque mi teléfono no soporta TikTok. Y <risa> creo que el día que tenga un teléfono que me aguante TikTok, el resto de las chicas de... De escuelita no me van a permitir que haga un, un TikTok de jugueta para que para no pasar vergüenza por mi culpa. <ríe> Así que ahí nos pueden encontrar por, por todos lados. Eh. Bien. Eh, también quiero hacer algunas menciones no, de nuestras. Eh, quiero agradecerle a Bachi por el overlay y este animado que tenemos que está genial. A Max y a Luciana por la intro. Max hizo la música y Luciana hizo la animación, quedó buenísimo. Y... creo que eso es todo. <risa> Esas son todas las nuestras <risa> eh, Pero ahora sí Muchísimas gracias a ustedes dos Por aceptar la invitación Y venir a hablar acá con todos Y, y compartir lo que quieren en el stream Con los demás No, gracias por invitar por no, no. Muchas gracias por el espacio Bien, para cualquiera que nos esté viendo ahora Los voy a dejar con el outro Mientras vamos a buscar algún canal Que esté streameando rol Y le vamos a hacer un rey Tampoco <risa> corresponde Chao uh. Hello, bye-bye.